En el día de ayer, el Frente Amplio de Lucha Popular, el FALPO, fue protagonista de un incidente que ocurrió frente a la Suprema Corte de Justicia mientras se estaba realizando la Asamblea solemne con motivo a la celebración de esta institución. Eh, que queremos y estamos tratando de hacer contacto con el vocero nacional del FALPO, que es Raúl Monegro, de acá de San Francisco de Macorís, líder comunitario de esta provincia. Y en el día de ayer, los siete, cinco, siete personas que fueron los protagonistas de ese bochornoso espe espectáculo, mmm, aparentemente casi nadie le conoce. Es una parte, una rama de este grupo y nos gustaría saber la versión oficial del vocero y de las instituciones, eh, de las cabezas o la cabeza que dirige este movimiento que lleva a la vanguardia la lucha popular, reivindicando de alguna manera esos se, derechos que tenemos en los ciudadanos. Ahora, se le pasó la mano en el día de ayer, se le fue y bastante, bastante mal y bochornoso que quedó el espectáculo. Lanzar ese fecales y, y de paso en, ensuciar a la bandera nacional, Eso, ese espectáculo le quedó muy feo. Quisieron dejar bien claro un mensaje diciendo que la justicia dominicana... Eh, en cierto modo en algún momento actúa como si estuviera emanando ese fecales por muchos casos que están en el limbo y muchos errores que se han cometido, pero esto no le generaliza a todo el sistema, se le ha ido la mano, esto ha sido cuestionado, todo el mundo, todo el que tenga dos dedos de frente no puede aplaudir esta acción. Creemos que en, esto, en estos momentos, en este el escenario de lucha tiene que ser otro, las estrategias deben ser más inteligentes, creativas, sin dejar de defender los derechos que tenemos todos. Y ya que hemos conquistado de manera... Eh, con tanta sangre de por medio, la libertad de expresión, eh, del de tener y hacer uso de nuestros derechos. Entonces, ¿por qué pisotearlo? ¿Por qué llamar a la atención de ese modo? Hoy día, y bueno, hasta en, en el ámbito internacional, los medios internacionales se han hecho eco de esto, de, ese hecho, de eso que escenificaron ayer esos muchachos, esos jóvenes que fueron detenidos de una vez y la información que se dio a conocer ya tarde, noche, ayer, que a partir de hoy iban a, a realizar marchas en todo el país para que fueran liberados los siete que estaban de, detenidos eh, eh, dice Pablo Esteves, y cito sus palabras, estamos haciendo un llamado a toda la militancia del Falpo. A, de que a partir de hoy a las 6 de la mañana nos movilicemos en nuestra nación y le digamos a la corrupción, a la impunidad y al sistema de justicia en el que vivimos, le digamos no, eso lo dijo Pablo Esteves ayer a la prensa nacional, dijo que la actitud de la injusticia del país, ya que están demandando transparencia y cese de la impunidad, sí, muy, muy bueno la, el, el objetivo de la lucha. Muy bien, muy entendible, pero el método que utiliza casi siempre como que se le va a la mano y no concuerda con, con el sentido, y por eso entonces le quita fuerza a lo que debería ser una lucha de todos, no de un grupo simplemente. Entonces, ayer envié unas imágenes, eh, no sé si la pasaron en el bloque de noticias, donde se veía, la, no, se, se escenificó no. en el momento en que se lanzaban las heces fiscales y luego cuando la Policía Nacional, pues... Eh, le montaba en uno de los vehículos. Y bueno, ella está dando las declaraciones, el que fungió ayer como líder de esos Grupo de los Siete. Yo quiero que le demos audio, por favor. Los sobornos, 92 millones de dólares. Pero y los segundos momentos, por ejemplo, y el tercer momento, el que tiene que ver con la financiación de campaña y la sobrevaloración de obras, que son más importantes. Por lo tanto, nosotros declaramos esta justicia como una justicia de mierda. Esta es una justicia de mierda. Esta justicia es una justicia de mierda. Y por eso hoy hemos venido aquí a decirlo. Esta es una justicia de mierda. Y, y hoy le lanzamos mierda a esta justicia. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, La prensa ...y dieron las declaraciones, wow. sorprendieron realmente. Eh, el que habló fue Gabriel Sánchez Rosario, los otros detenidos son Manuel Robinson Morillo Martínez... Juan Antonio Martínez Paredes, Jennifer Germosén Rosario, Ángela Carolina Váez Jacobo, Cristian Ismael Jiménez Rosario y Richard Hernández Peralta. Ese fue el grupo que fueron detenidos, ahí lo están viendo, en el momento que la policía ¿y se lo llevaba. qué grupo es este dentro eh, del Falco? Es de como una rama del Falco. Por eso estamos tratando de hacer, y cuando el director tenga a Raúl Monegro, por favor, vía el teléfono, que nos avise de una vez el vocero nacional del FALP para que nos explique y nos dé su opinión sobre esto y si está de acuerdo y si fue una acción consultada o una decisión del FALP en sentido general, no de un grupo, aparentemente por la forma, aparentemente fue de un como de un grupo minúsculo dentro de, de la institución, parece que están divididos, eso no eh, no nos sorprendería en nuestro país. Entonces ellos advirtieron, dieron su declaración y luego sorprendieron sacando de las mochilas esas bolsas plásticas llenas de heces fecales que fueron limpiadas de una vez en el día de ayer. Esto repugna, repugna realmente, usted no tiene que llegar a, esa, a esos extremos, porque tiene que ver el edificio y la bandera nacional que de paso fue ensuciada con esa heces? Con el discurso de pronunciamiento y la protesta pacífica era más que suficiente para llamar a la atención. Entonces, a veces, y es lo que lamentamos muchísimo, lo que hacemos con una mano, como decimos en buen dominicano, lo destruimos con los pies. Lo que queremos decir, mensaje que queremos mandar de contundente, lo destruimos con el mito. Siempre han dicho los miembros del Falpo que nunca descartan ningún tipo de método. Si cada vez que le criticamos la violencia con la que se ejercen las manifestaciones y que luego trae como consecuencia gente herida, en el peor de los casos muertos y luego hay que luchar por ellos, para eh, tratar de conseguir justicia y todavía estamos, por ejemplo, aquí esperando justicia por el caso Vladimir, entonces queremos más gente que... Eh, aparentemente que, que pierda la vida en escenarios como eso, luchando por los derechos de los demás. Nadie debe morir, ya mucha gente murió y ya muchas conquistas tenemos, entonces debemos ser más inteligentes y adaptarnos a los nuevos tiempos para utilizar métodos más creativos, más convincentes, donde consigamos el respaldo de la mayoría, no de un grupito. Quizás un sector pudiera estar aplaudiendo esto, de manera silenciosa, que no se han expresado en los medios, de que ese método quizá lo hayan visto positivo, porque como donde quiera se cuecen aves y hay libertad de expresión, todo el mundo tiene, puede decir lo que quiera. Pero la, eh, lo que sí hemos visto es un, re, un rechazo prácticamente total de esa, esa acción realizada en el día de ayer, que es, deja muy entredicho la filosofía, eh, la misión de ese movimiento y el origen para el cual se creó. Si queremos reivindicar, si queremos luchar por derechos, entonces tenemos que utilizar los métodos correctos para conquistar masas. El líder no es ese que de repente cierra dos calles porque quema una goma o que eh, tres, cuatro personas puedan paralizar el tránsito en un momento. El líder, verdadero líder es ese que puede arrastrar las masas y que puede conseguir el favor de la mayoría de que le sigan sus ideales y que luchen con ellos. Entonces, esto es lamentable, sí, no descar no decimos que en todo en la justicia, lo aquí lo hemos debatido una y mil veces, la justicia dominicana no marcha correctamente como debiera. Ahí decía el obispo Fausto Mejía Vallejo en el bloque de noticias que es difícil impartir justicia en República Dominicana y se fue y puso el ejemplo del amiguismo, la amistad sí. y, y de, el deber de, de ver favores. Entonces, pero se supone que es que en la justicia usted se tiene que olvidar del compadre, de la comadre, hasta de su propia familia. Bueno, en, la, in, al impartir justicia usted tiene que ser neutral. Automáticamente. puse el ejemplo de un juez que renunció porque como era muy amigo del otro y no podía ayudarlo porque no iba a ser justo en lo que le estaba pidiendo su amigo. Entonces, prefirió renunciar. Es la otra, es, no es para mí mismo. Es otro acto también de debilidad de la persona, porque por encima de todo debe de permanecer sus convicciones uh -huh. y, su, y su formación. Pero, fíjate, el Ministerio Público, como los jueces, llegan un momento a que no necesitan renunciar, sino se inhiben. Claro. y piden que sea visto por otro porque juez o por otro familiares y demás o por otro fiscal así tenemos un Eso es más prudente y más responsable y ético, y ético que es renunciar porque si renunció es porque era, no era bueno lo que estaba pidiendo el familiar eh, buenos días buenos días buenos días hola hola con quién hablamos sí estaba con el Alberto Reynoso hola Edilberto, cómo estás sí estamos bien eh... Es para hacer un comentario con respecto a eso que hicieron. Sí, para su correcto. Adelante, con gusto. Mira, eso en realidad está mal hecho. Sí. Pero en realidad, si lo vemos de un punto de vista, eso es algo que da mucho mensaje. Porque esta justicia de nosotros está muy extraña. Esto es increíble. De alguna forma tienen ellos que protestar. Sí, pero hay muchas formas para protestar. Hay, nada más hay que ser creativo. Bueno, sí. la, la misma. No ya, podemos con, caer en excesos. Las mismas declaraciones suma. daban claramente que la convertían en una justicia de mierda para ellos. Claro. Aunque yo eh, difiero y en Y Si todas era conseguir titulares con esa declaración, era más que suficiente para conseguir titulares. Perfectamente. Muchas gracias, Alberto. Bueno, no, ¿Algo no, más que apuntar? Sí, eh, si usted me preguntaran cuánto, si fuera una, una encuesta, cuánto le daba de 10, en una escala de 10, que cuánto yo daba, yo diría que yo le daba un 9 por esa forma de ellos. Tan mal pero Casi el 10 les... está. hablando de Gracias un falso alimento. positivo. Gracias, Diverto. Sí, que lo que lo no que... concita la, la, la, las vías legalmente disponibles que tenemos para protestar, pero el resultado para fines de publicidad y de atención lo, logra? pues lo han logrado claro para que ustedes vean hasta dónde llegan los extremos Eso es un falto la positivo. desesperanza y la mala imagen de un sector la justicia está en un describimiento tan alto que una acción injusta la gente la ve como justa Mira, es una locura Raquel, pero es por la imagen que se ha construido la gestión de Mariano Germán porque no logró revertir todo eso que se cree de la justicia o se ve de la justicia. Pero ciertamente mira que no lo podemos peligro. decir de Mariano Germán uh -huh. que haya sido un juez eh, torcido, sí. ni un presidente torcido. una de, En la parte de su discurso en el día de ayer de Mariano otra Germán, tenemos llamada. a Raúl Monegro. Nos apuntan porque, como nada más no, tenemos una sola vía. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante con sí, su opinión. Buenos días. Sí, eh, tú sabes que esa acción está bastante mal, porque esas no son maneras de protestar. Por supuesto. Lo que pasa que nuestros dirigentes no son genuinos, sino que ellos tienen que buscar cosas malas de otros países. Recuerda lo que pasó no hace mucho en Colombia, donde le tiraron ratones. Ratones, ratones sí. En, en el propio el Congreso. Así sí. en la, entonces, diciéndole ladrones, ratas. Aquí, aquí tenían que hacer algo también, porque ellos no son genuinos, ellos tienen que buscar... Mala para evitar. Así Nunca es. La buena. Muchas gracias por su Muy valioso comentario. claro sí. Y lo bueno sí se puede copiar y debiéramos copiarlo todo el mundo, pero nos encanta copiar lo eh, negativo. Eh, eh, eh, eh, hay referentes de otros países también que agarraron a un político que iba caminando por la calle y lo tiraron a un zapacón. señores Pero sí, sí, aquí, sí, aquí no, aquí, ha, aquí no ha pasado nada para agresión a la persona. Aquí, Raquel, sí, no brutal, ha pasado no, nada para a lo que como Ha agredido al pueblo. Como no. han agredido al pueblo y como lo han estrujado al pueblo, la falta aquí de justicia, la impunidad que hay, esas son cositas, esas son cositas. Pero no podemos. Para lo que va a venir. No podemos verlo como un Sigan ahí, sigan positivo. ahí, que un día esto va a explotar y todos nos vamos a lamentar, lamentablemente. Dice Mariano Germán que se puede ir en paz. Cito claro. sus palabras. Están todos los expedientes D guardados. Dice él, pues vayas en paz. Me, me puedo ir en paz, con la paz que produce saber que mis decisiones fueron tomadas con la idea de justicia y de servicio ciudadano, con la satisfacción de haber cumplido mi rol, con la interesa, decoro, responsabilidad, pero valentía, independencia, probidad, calidad, eficiencia y amor. Con excepción de algunos casos. Yo eso casos. lo pongo todo, miren el sedazo, y de ahí puedo sacar algunos, algunos. Do, dos o tres valores, pero no todos esos que mencionó, indudablemente. Con excepción de algunos casos, Mariano Germán, se, se, se enroló en el mecanismo de censura en contra de jueces que tomaron decisiones que debieron ser evaluadas por otros jueces, no por un consejo disciplinario, que a la vez el propio consejo disciplinario agotó investigación y declaró en su dispositivo que esos jueces no habían cometido falta. Pero en cambio, él se apegó y destituyeron muchos jueces que no se merecían ser destituidos aunque el de Aguilda fue otro caso. Pero fuerte. Tenemos otro contacto. Buenos días. Buen día, hermano. Buenos días. Hola, hola, muy bien. ¿Y tú, bien. Juan Carlos? Bendecido por Dios, amado por María. Bien, ¿cómo te va? Amén. Gracias Igual, para a Bendiciones. A ti. Bendiciones. Felicidades. Yo, yo, yo, yo cuando vi ese caso me, me preguntaba que me hicieron. Y vean, mi fundador del FACO eh, apoyaba el sistema de WhatsApp. Eso es lo que yo no tenemos, creo, la información. Estamos tratando... De... Yo creo que no, se funda, no sea eso. Eh, también por otra parte, quiero aprovechar el momento, ya que este programa nos está visto vista. Uh -huh. eh, vamos a darle gracias a los que la Junta de Vecinos le da gracias a los que es el gobernador, eh, porque ya tenemos la, el agua permanente uh -huh. en el sector de los ríos, de Luis, porque okay. eh, nos apoyó eh, 100%. Ahora lo que hay que cuidar es cuidar el agua y darle buen sí, uso. Porque fíjate una cosa: en los rieles hay mucha producción de arroz todavía. Espero que no usen el agua potable para tirar la reguío, porque entonces sí, ahí no, no va eh, a tener Francis, la sociedad agua. Francis, Ey. Eh, para la información suya, nosotros vamos a tener enemigos, porque nosotros vamos a pelear eso con un bueno. eh, Por otra parte, también quiero anunciarle a San Francisco Macorís también que, que aquí hay un. Eh, Como se dice, una avería un poquito fuerte que están trabajando. De anoche se fueron tardísimos y nada de ahí trabajando. Eh, me parece que ya están ahí trabajando también. Una avería muy fuerte también. Ya, por eso no hay agua en la mayoría de de San Francisco. Ah, muy bueno. bueno que me, lo lo de. Día. Buenos días. Eh, gracias por estar en contacto con nosotros siempre. Bueno, se nos ha hecho eh, difícil contactar en, el día, en la mañana de hoy a Raúl Monegro en el transcurso del día que lo vamos a ver. Bueno, vamos a tener su parecer, su opinión como vocero nacional del FALPO. ¿Qué está pasando en esa institución? Se está debaratando, se está desprendiendo, se está dividiendo. En la división está el fracaso totalmente re real y efectivamente. Hasta aquí nuestro tema en el día de hoy. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más en la mañana.